¿Qué? Si te un más, por la luz, porque aquí está en oscuro, por favor. hacemos un poco de descapellas. Sí, Bueno, aquí sí, sí, sí. um, a presentar vos aquest primer fòrum del sud de Europa. Yo dir decir a vosotros que acompañe gente significativa. gen significativa que nos ayuda a construir precisamente a, a, a, a esta, a este primer fòrum como Pierre Nauhan, copresidente el Comisión del Partido de la Esquerra Europea, como la Mónica Frasoni, copresidenta del Partido Verde Europeu, como es el presidente Eyal, el del Grupo de la grup Esquerra Popular, o el Lara, coordinador eh, de Izquierda, Izquierda Unida o la Tierra Ciriédric, eh, en nombre del Partido de los Trabajadores, o como en Josep Nouet, eh, coordinador general de la Esquerra Unida, o con la Maite Mola, vicepresidenta del Partido de la Esquerra Europea, o más com compañeros. Estan entrant fins a la cuina en el als a nuestros derechos y que hem de caminar de forma compartida. Que estigui aquí la tierra té una gran significación. terra del Partido de los Trabajadores, una de las expresiones latinoamericanas donde s'ha ha reduït la desigualdad y la gent ha caminat junta. Y para nosotros, precisamente, podemos aprender a dar más de, de manera que ya tiene para dar contato, y entendemos que el valor de la trobada es caminar juntos, para culpar juntos, para que nos prenent todo. El manifest que os presentamos expresa y representa que pasamos a la que pasamos a la acción y que no nos quedamos de brazos creuats, que pasamos a la acción y eh, que hacemos propuestas, y propuestas muy significativas como las que podreu ver Penseu més que avui, aquí están participando todos los partidos de izquierdas, ecologistas al sud de Europa, de Francia, de Italia, de Grécia, a casa nostra, de Portugal, y por tanto este es un element força significativo. Es una alianza para ganar la Troika, para derrotarla, porque la Troika se está impulsando y porque aquí está governant el que está haciendo es a la Troika, Uns de forma entusiasta, Rajoy está entusiasmado con en la Troika. Samaras está entusiasmado en la Troika. Artur Mas está muy entusiasmado con en la Troika y ahora diu que la Troika lo iba a España, por entusiasmat entusiasmado. Y otras, que la Troika. El gobierno francés es un buen ejemplo. Y lo que dir decir es que la alianza entre esquerra y ecologismo es fundamental. Para nosotros es el que viene junts, que era clau y, y básico. Por último. Estamos a las puertas de unas elecciones históricas a Grecia, y no solo para Grecia, sino para el conjunto de Europa, y particularmente para el sur de Europa. Una de las grandes flores que habrá, además, la nit de demà, después de la victoria de Sirisa, a los d'Atenes, de Atenas, de Tesalónica, de Patras, de, de Bolos, será el programa de reestructuración, una gran conferencia para reestructurar la deuda. No hay futuro, no hay democracia, no hay derechos sociales si no reestructuramos el deute, si no hay una gran quitanza. Y en todas las cosas no hay futuro ni políticas sociales ni democracia porque el deute que tenemos es debe, no només, pero también a reglas del juego marcadas por el Banco Central Europeo, pensadas para endeutar el sud de Europa. Entonces, bien, un de los compromisos es acompañar para que haya la conferencia para estructural deuda. Y desde iniciativa y es que ha reunido, antes de la jornada de hoy y hemos hacer una interpelación el otro día para que el gobierno catalán, que me parece que es un gobierno de un país del sur de Europa, diga que da dona suport a una gran conferencia para estructural deuda. Aquí se estará una propuesta y una iniciativa que la repudiremos a muchos parlamentos europeos del sur de Europa. Y lo que esperemos es que nuestros gobernantes obeixin a la gente y a los intereses de la gente, sus ciudadanos, que exerceixin de gobernantes del sud de Europa y no exerceixin de peones de la Troika, que és allò que estan fent Y para tant això podrem votar al Parlamento de Cataluña de aquí muy pocos días. Pero creemos fundamental precisamente que hoy, aquest compromiso de la i y el ecologismo, dels compromiso de los demócratas, hoy Europa se materializa, a un acompañamiento a la propuesta de que volem una conferencia sobre al deuda y una conferencia para aprobar una quitanza y para reestructurar el deuda. Sí, brevemente, porque eh, Joan ha explicado bastante bien el marco. Eh, es muy importante dejar claro que estamos construyendo un espacio que tiene voluntad de continuidad. Por eso no es una declaración a la que estamos elaborando. ...solamente para el momento... ...es una declaración también para iniciar este, este caminar juntos... ...sabiendo que en su mismo título... ...viene perfectamente claro y muy concreto... ...el objetivo de este nuevo espacio... ...es combatir, luchar, acabar... ...con la autoridad y construir... ...una Europa sin desigualdades... ...una Europa democrática y solidaria... ...es decir, una nueva Europa... ...la declaración que parte de, de la confianza y de la certeza de que esta nueva Europa se empieza a construir en Grecia el próximo domingo, tiene un, unos elementos que claramente eh, la definen. Una, una nueva Europa eh, sostenible, una nueva Europa con un modelo productivo sostenible verde, que nos sitúe en la posibilidad de acabar con el desempleo, de que el crédito llegue a las medianas y pequeñas empresas y cooperativas, que hay un nuevo marco fiscal, con un Banco Central Europeo que realmente sea un Banco Europeo, que no sea el Banco del Capital, sino que sea el Banco de los Europeos y de las Europeas. Y también, lo ha, dicho, lo ha explicado bien Joan, es fundamental la conferencia sobre la deuda. Vamos a... Y lo, también lo anunciamos en el Parlamento Español, vamos a llevar una iniciativa para que se apoye también desde España esta celebración de esta conferencia sobre la deuda. Es fundamental, no hay futuro, lo ha dicho Joan, en Europa con la actual losa de la deuda. Por lo tanto, esta declaración, un eje fundamental, es esta, este llamamiento a esta conferencia europea sobre la deuda. Y luego también una, una Europa que limpie, una Europa que erradique el fraude, la corrupción, el capitalismo clientelar y que, y que plantee una lucha irrenunciable contra la sociedad patriarcal. El patriarcado es uno de los pilares fundamentales del sistema capitalista y autoritario. Por eso es fundamental que esta nueva Europa erradique el patriarcado. Y también el racismo y la xenofobia. Que no se utilice, que no se utilice, por eso denunciamos el intento de utilizar el dolor de las víctimas para fortalecer regímenes autoritarios. Que no se utilice la lucha contra el racismo y la xenofobia para situar un recorte de las libertades. Por eso hemos combatido en los parlamentos nacionales cualquier elemento que vaya contra los límites de la democracia y de las libertades con la excusa de combatir el terrorismo. Bien, son propuestas que no son una declaración teórica, que pueden verse en la realidad a partir del domingo en Grecia y con toda confianza también este mismo año en España y en otros países. Entonces estamos muy contentos, muy orgullosos de que a la izquierda, los grupos verdes, eh, estamos abriendo este espacio que nos va a permitir trabajar juntos para el futuro. Oui, je voudrais dire comme... Euh, bonjour à tous, comme président du Parti de la gauche européenne, euh, l'importance que nous accordons à la tenue et au succès du Forum du Sud, euh, ici à Barcelone. Euh, L'année euh, 2015 s'annonce, avec les élections en Grèce, euh, et la possible victoire de Syriza demain, et euh, la tenue du Forum du Sud, aujourd'hui, euh, à Barcelone, L'année 2015 s'annonce comme une année de changement politique euh, majeur en Europe. Nous étions euh, à Athènes, j'étais à Athènes euh, au meeting de Syriza jeudi soir avec euh, Caillot avec et beaucoup d'autres euh, forces de, de toute la gauche européenne. Et euh, aujourd'hui euh, encore, il y a un arc de force, euh, comme ça vient d'être dit, extrêmement divers, qui sont rassemblés euh, ici avec les mêmes objectifs euh, à ce Forum du Sud à Barcelone. Et, euh, ces, et ces forces, euh, ensemble, euh, ont décidé de signer la déclaration dont vient de parler josé Luis. Le temps est effectivement venu euh, que les alternatives à l'austérité poussent la porte de l'Europe qui a été plongé dans l'hiver des politiques d'austérité depuis maintenant cinq ans. Et je veux dire que, comme Français, après les événements, que nous venons, les événements terribles que nous venons de connaître et l'extraordinaire mobilisation populaire qui a répondu à ces événements, nous ressentons cette urgence de l'alternative sociale et démocratique avec d'autant plus d'acuité. Le peuple français s'est levé en masse Euh, non pas pour demander la guerre, mais pour demander exactement le contraire. Le peuple français s'est levé pour demander la paix, la fraternité, le vivre ensemble et la solidarité. Et si certains essayent d'utiliser cela euh, pour nous emmener dans des logiques euh, de guerre, ils tournent le dos au message des Français. Ce que dit la mobilisation euh, française, c'est que... La France, l'Europe, la Méditerranée ont besoin de justice, de paix, de solidarité. Et donc je crois que tout cela est en train de converger de manière forte en Grèce, ici dans ce Forum du Sud, en France et dans beaucoup de pays européens et que les choses sont en train de s'accélérer. Et la déclaration du Forum du Sud est l'expression de cette promesse politique. Et donc nous allons mettre toute notre énergie au parti de la gauche européenne à poursuivre ça. Et je veux me réjouir que dans tous ces événements, à l'occasion de tous ces événements en Grèce, ici dans le Forum du Sud et dans les processus qui ont lieu dans toute l'Europe, des forces de gauche de traditions politiques différentes convergent maintenant de plus en plus fortement c'est vrai aussi uh, uh, en Italie uh, et dans d'autres pays les constructions sont maintenant de plus en plus larges et c'est uh, une des conditions du succès uh, de nos alternatives. Buenos días, soy Monica Frassoni, co-presidenta del Partido Verde Europeo. Eh, estoy muy contenta de estar aquí en este, en este momento, uh, no solamente porque soy italiana, entonces uh, de derecho miembro de estos pueblos del sur que estamos hablando, sino también como presidenta del Partido Verde Europeo, porque creo que la ambición de ese foro no es de ser exclusivo, sino que de hablar a todas las fuerzas políticas europeas, eh, que eh, están trabajando por una alternativa. Yo creo que es nuestra responsabilidad eh, participar de manera plena a eh, reforzar un debate para salir de la, de la, de la austeridad, eh, del cual mucho se habla, pero que todavía no hemos logrado tener una correlación de fuerzas positiva ...para hacer que de veras este cambio venga. Yo creo que en las discusiones que tenemos en el Parlamento Europeo... ...en la Comisión Europea y en muchos de los países... Eh, ...que eh, están sufriendo esta, esta austeridad, pero también en los otros países... ...hay un gap muy fuerte entre el discurso y las políticas concretas que se hacen. Y creo y espero que eh, si el cambio va a llegar en, en Grecia, eh, nosotros podremos desde aquí... Eh, reforzar también este eh, este cambio necesario eh, nosotros como, como ecologistas evidentemente queremos que la discusión sobre el cambio de modelo energético y el cambio de modelo económico sea una parte integrante de la discusión desde de la salida de la austeridad no solamente porque pensamos eh, que eh, esta propuesta puede ser positiva para empezar a resolver el problema del desempleo que existe Seguramente en nuestros países, pero también en los otros, eh, sino también porque pensamos que esta es una opción europea que hay que tener y que es muy importante para el resto del mundo. Nosotros tenemos una ambición de cara también a, los, a, los, a, los negoci a las negociaciones del, del final de año a, a verdaderamente hacer que el, el reto climático y también el reto de falta de recursos que tenemos sea una opción ganadora para salir de la crisis y pensamos que sea perfectamente posible. De hecho, el, la, el, el, el desafío también de este fórum es de abrir una discusión con eh, otros partidos y otros otros países Y de hecho también en mi país, en el caso de Italia, pero no solamente, creo que hay en Francia, creo que hay que eh, abrir una discusión clara eh, con el Partido Socialista, con los gobiernos socialistas que eh, están en el poder y que tienen que participar, sobre todo si gana Syriza a cambiar la mayoría en, en la Unión Europea. Entonces nuestra ambición no es seguramente de hacer un grupito que habla entre sí y que entre sí se da la razón, sino de crear un, um, un empuje muy fuerte también para esas fuerzas políticas que están en el gobierno y que no actúan según nosotros eh, como tendría que actuar unas fuerzas progresistas. Entonces es también la ambición de ser un empujón eh, para que eh, esos gobiernos sean más verdes, más progresistas y sobre todo apoyen esa propuesta que ha venido estas propuestas que han venido desde eh, el fórum del Green New Deal de la abertura de una conferencia sobre la deuda que eh, me parecen eh, verdaderamente importantes porque tendremos que tener mucha fuerza para convencer a algunos países a, a acceder a esta, a esta propuesta pero es una cosa que es, para mí es perfectamente posible y es un reto para, para nosotros entonces nosotros no somos como dije un grupito que habla entre sí somos unas fuerzas abiertas, hablamos a toda Europa y queremos eh, un cambio que sea bueno para los alemanes, para los finlandeses y para nosotros también. Muchas gracias. Y en primer lugar, agradeceros la presencia a los profesionales y las profesionales de los medios de comunicación, como siempre, para cubrir esta actividad del foro. Pero previamente quiero decir que bueno, una parte muy importante de las libertades, las libertades que hoy tenemos con todas las dificultades que tenemos en este camino de la conquista diaria de la democracia, se consiguieron por gente que luchó ayer y, y este mes se cumple entre el 38 aniversario de los asesinatos de los abogados de Atocha que estuvieron luchando y dieron hasta la vida por la defensa de la clase trabajadora y de los derechos laborales, sociales y civiles que hoy disfruta nuestra sociedad y que de nuevo nos están lobando, nos quieren arrebatar de una manera inmensa por parte de la Troika las oligarquías y los poderes dominantes. Dicho eso, decir que este foro permite, este foro permite, yo creo que se visualiza perfectamente, que es posible que el hilo rojo y el hilo verde puedan converger en distintas estrategias, en alianzas de cara al futuro, sin ningún género de dudas. Porque hay que comer hoy, porque hay que tener derechos hoy, ...pero también hay que preservar el planeta para el futuro... ...por tanto hay una compatibilidad absoluta... ...en las distintas propuestas que tenemos... ...y que hoy van a dar luz en la conocida... ...y que espero será importante... ...y marcará seguramente también un hito... ...la declaración de Barcelona... ...además de lo que ya ha expresado Joan inicialmente... ...la clave va a estar una de las claves... ...es la conferencia europea sobre la deuda... Porque la deuda es impagable para muchos países y especialmente del sur, si no hay desarrollo económico y desarrollo de empleo, no es posible que se pueda pagar ni una parte, ni la mitad, ni nada de la deuda que está asfixiando determinados países. Por tanto, es urgente que se plantee esa conferencia y donde esperemos que haya al menos la misma sensatez que hubo en 1953 cuando le condonaron el 60% de la deuda a Alemania, que hoy es la que más se opone ...entre otros a que esta situación se pueda producir. Por nuestra parte la aportación que esperemos que también estará en la declaración de Barcelona... ...es que nos sumamos a lo que es la iniciativa de la Confederación Europea de Sindicatos... ...en pedir un plan de inversiones serio, no el plan Yanquer, que es un plan ridículo. Un plan serio de inversiones del 2% del producto interior bruto de la Unión Europea... ...para desarrollar políticas activas de desarrollo económico, social y con sostenibilidad... 2 billones que en 10 años podían crear 11 millones de puestos de trabajo. Eso es importante y eso es complementario a resolver también los problemas de la deuda. Y finalmente quiero decir, aprovechando que ayer se celebró la conferencia, una convención del Partido Popular, que Aznar vino a preguntarle al PP si el partido está dispuesto a gobernar. No sé si le faltó utilizar una siguiente expresión que dijo «como yo quiero». Tal vez esa es la que le faltó. Pero nos preguntamos si es que Aznar envidia el modelo Le Pen. No sabemos si en su subconsciente figura ese modelo y hay que pensarlo, ¿no? Pero Aznar en este país hoy y ahora representa el expolio del país, representa la burbuja inmobiliaria, representa la guerra de Irak y representa las tramas de corrupción. Y, por cierto, es el padre de las políticas que ha continuado el gobierno del señor Rajoy. Y el hilo conductor que une al señor Rajoy y al señor Aznar es precisamente el caso Bárcenas-Corrupción, que no es de ahora y que también viene de los tiempos de José María Aznar. Por tanto, hemos pedido a la comparecencia de Rajoy para que explique lo que ya dijimos ayer, ...esa información que ha dicho Bárcenas... ...de que él conocía perfectamente la Caja B... ...y esperemos que comparezca en el Parlamento... ...y en su defecto volvemos a reiterar... ...la petición de dimisión al presidente del Gobierno... ...y finalmente nos llamó poderosamente la atención... ...que haya habido declaraciones de dirigentes del PP... ...que se preguntan... ...por los 43 millones del señor Bárcenas... ...en determinadas cuentas de Suiza... ...y no se preguntan por los sobres que corrían... ...a velocidad del diablo por la sede de Génova. Esas preguntas también se las tenían que hacer... ...porque algunos fueron dirigidos al actual presidente del gobierno. Muchas gracias y buen día. Eh, buen día. Eh, tres mensajes desde Barcelona... ...que durante dos días es la capital del sur de Europa. ¿no? El primero, el foro es un éxito... Éxito de participación porque más de 400 personas entre ayer y hoy van a pasar por los distintos talleres en el debate y porque nunca se había juntado lo que aquí hemos juntado, fuerzas políticas y sociales tan variopintas que van a elaborar una propuesta política común, se van a coordinar y se van a proyectar en conjunto y en plural como proyecto político. ...y por tanto eso es muy importante como primer paso y del primer foro... ...esperemos que haya más foros que den continuidad. Segundo mensaje, con las propuestas que hemos elaborado... ...hemos elaborado una dieta mediterránea política y económica desde el sur de Europa... ...una dieta mediterránea que puede mejorar la salud de toda Europa... ...de norte a sur y de este a oeste porque no es una propuesta para el sur, es una propuesta desde el sur para toda Europa. Y eso es algo importante, poner en valor nuestra experiencia política y, si me permitís, incluso nuestros sufrimientos, porque estos sufrimientos proyectan una política alternativa que puede cambiar el conjunto del continente. Y tercer mensaje, el cambio que empieza en Grecia mañana lo queremos para toda Europa también. Lo queremos para España, lo queremos para Cataluña y lo queremos para Barcelona. Y por tanto, la antorcha griega la vamos a pasar de mano en mano en esta carrera que empieza en el 2015. Y al final, en noviembre o en diciembre, la antorcha la vamos a plantar en la Moncloa. De Atenas a la Moncloa, sin parar y hasta la victoria final. Nada más y gracias says in one of his poems that there is a moment in one's life that one has to say a big yes or a big no. For us ecologists Greens in Greece this was the time that we said the big yes, so we decided to work together with Syriza because we believe that this is the time for forming alliances because the problem the problems are much much bigger than individual parties or organizations. So with that in mind we are Very optimistic about the result of tomorrow's elections. And this is the high moment that hope which starts, which is the basic slogan of our campaign, hope which has started is moving now from our hearts. It's Monday morning, it will be in our brains. Thank you very much, wish us luck. Hello, I speak French. Alors, mais je vais dire seulement demain, physiquement, vous nous voyez ici, mais notre guerre et notre passé est déjà en Grèce. C'est un moment historique pour nous les Grecs, mais pas seulement pour les Grecs. Demain, en Grèce, la gauche va faire un premier pas, pas seulement pour la Grèce, mais l'Europe pour toute l'Europe. Et parce que la période, à partir de 26 sera une période très difficile, des initiatives comme celle d'aujourd'hui, disons, des initiatives qui essayent de mettre en sable toutes les forces qui luttent contre les politiques d'austérité en Europe, sont des initiatives qui ne vont pas appuyer seulement les Grecs, le gouvernement grec, mais qui vont montrer que la gauche en Europe, avec la gauche plurielle en Europe, est capable, pas seulement à lutter, mais à faire des propositions pour changer les rapport de force et prendre le pouvoir, pas seulement en Grèce, mais partout en Europe. Merci.